La Agrupación Defensa de Pensiones Puebla aseguró que las modificaciones realizadas en 2016 para calcular las pensiones afectan a más de 17.000 jubilados, por lo que buscan reunir a los afectados para pedir la intervención de la Federación. Según denunciaron, estos pagos son calculados con base a la unidad de medida de actualización y no en el salario mínimo, lo cual causa que los beneficiarios reciban 40% menos de lo que realmente cotizaron. En conferencia, el coordinador de la agrupación, Abelardo López Roja, señaló que buscarán conformar un Frente Nacional para protestar contra dicho cambio, para lo cual se anunció una reunión de múltiples agrupaciones de pensionados y jubilados afectados que se realizará el 29 de abril en el Salón Social en la Colonia del Maestro Federal a las 9 de la mañana. En el encuentro también protestarán contra las administradoras para el Fondo de Retiros, en demanda de recuperar programas de seguridad social, como eran las tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.